Oh, hola, ¿qué tal? ¿Ya? bien Juanan. Ah Bien, andan? Ah. Yeah, qué bueno Ah, no prendí la luz <risa> No <Prendí> la luz <risa> oh. Bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengo que admitir que hoy es un gran día para mí Como estaba mencionando acá en el chat recibe... Ah, mirá esta Tabi en cámara, viene ahí Funcionó <risa> eh... Bueno, porque es un gran día? Voy a mostrar Hoy recibo un regalo es esta silla. No, sé, no lo van a ver, pero ahí está el logito de la taberna. Este regalo increíble me lo hizo Bachi. Hay más fotos. Hay unas fotos en el Discord que compartí. Tal vez la compartido por otros lados, no sabemos todavía. Pero es genial. ahí es tan cómodo la silla, no les puedo explicar. Es violeta además. <risa> el mejor color. <risa> y. Tan, tan cómoda ah. Así que bueno, genial bueno que está por acá <ríe> Feliz cumple, gracias, gracias Buen diciembre <ríe> Así que bueno, otro otro ¿Sabes que yo pensé que la silla era un meme? Tiene una parte medio como que es una boquita Ya eh. le vamos a encontrar un nombre correcto Mientras tanto, otro DM responde por Twitch Vamos a ver qué tal sale eh, A ver cuánta gente se estuvo me cuántas preguntas hay el, el último estuvo bueno, hubo muchas preguntas copadas Sabes que, en cuanto a los emoticones de la torna, Deberían estar, porque están configurados Pero no sé por qué no se pueden ver Así me fijé, están todos configurados No me llegó ningún mail de Twitch eh, Cuando vos configurás los emotes te mando un mail Twitch un rato después diciéndote, ¿sabes qué? Dale, vos podés usar esos emotes, está todo bien, nos aseguramos que cumple con las condiciones. Pero nunca me llegó ese mail, así que después del stream voy a asegurarme que, que, haya, que haya emotes de nuevo. Bueno, bienvenidos todos, qué bueno que están. A ver, como siempre el, el tema del DM responde, va, depende de, de la gente que esté en el chat que voy a tratar de responder todas las preguntas que me hagan en el chat relacionadas con el rol o la taberna. Y si quieren empezar a dejar preguntas, déjenlas, yo las voy a leer en el orden que me aparecen a mí. Mientras tanto, ¿qué anuncios? ¿Tenemos algún anuncio? Claro, el mismo. Este mes va a ser todo, me responde los miércoles. A partir de, del mes que viene vamos a empezar de nuevo con el podcast y el creación de mundos, entonces Ah, es verdad. Bueno, la creación de mundos no les queda mucho, mucho tiempo. Creo que... Creo que... para más, tal vez ya como que cierro la, la idea que teníamos detrás del stream, que era realmente sentarse y, y hacer, hacer, hacer y responder preguntas sobre cómo es crear un mundo. Y las diferentes cosas que tiene. Después de eso, el desafío que había sucedido el año pasado... Eh, Hace tanto tiempo, yo ya me sentía cómodo de hecho que falte mucho tiempo, pero ya no Es que... Hay que crear un juego de rol Yo nunca creé un juego de rol, no tengo ni idea, o sea, tengo una pequeña idea de diseño Pero bueno, ese eso se de eso se va a ocupar los días de creación del mundo cuando ya no tengamos ese... No sé cuánto falta, pero vamos a intentar crear un juego de rol este año a ver qué sale. <risa> um, pero yo creo eso es todo. El martes seguimos con aventuras, ¿verdad? Ayer jugamos, estuvo re divertido. Eh, la pasamos re, re bien. ¡Ey! Nos hicieron. ¡Eh! ¡Rey de Rasu! ¡Eh! Hey, ¡Grande Rasu! ¡Gracias! Justo, Justo estábamos por empezar. Los streams de los miércoles de la taberna de rol, en este caso son del DM Responde. cualquier persona que se haya sumado recién, quiere charlar de rol y tirar unas preguntas por el chat. Las vamos a intentar responder como podamos. Así que gracias por el rey, Razu. Si se quieren quedar, están todos. Sí, sí, gracias. Buenas, buenas. Qué grande. Yo lo estuve viendo un rato mientras configuraba todo mi stream. Que, que, que les quedó re bien el, el overlay me gustó muchísimo. Bueno, si tienen preguntas, de nuevo, tienenlas ahí. Yo voy a ir viendo si hay alguna como para responder. Hay una. Eh, gracias. Creo que la primera pregunta es esta. Bueno, de los emoticones ya la respondimos, no sé qué pasa. Los emoticones. Vaquero. ¿Cómo puedo conseguir competencia con una espada corta con un hechicero sin multiglaciar ni dote? ¿O no se puede? Creo que así a, a nivel mecánica lo mejor que podés hacer es... Eh, Tal vez alguna bendición, una, algún regalo de estos sobrenaturales que hay, eh, que pueden ser una buena recompensa. Eh... Si no, digamos, entrenar, creo que el fruto de entrenar sería justamente conseguir la dote, ¿no? <ríe> pero, pero no sé por qué no quieren ocupar una dote. En la competencia con espada corta sí es tan importante para el personaje. Pero esa, esa es la que se me ocurre. Algún regalo o convencer a algún dios de que te conceda ese entendimiento, esa capacidad. <risa> Pero romántico comimos hoy. Ah, mirá en eso. Vaquero, ¿cómo rolearías un PJ forjado? Que hable mucho, poco o nada, o, sin, o no, si tal vez ya has jugado. Entiendo, digamos, la, la la idea de de que hable poco o sea en serio, siempre en un costado del grupo. Pero lo cierto es que podés jugarlo como quieras. Una vez me tocó jugar una gárgola. Era rol escrito y era una, la, la, las gárgolas son... en ese sentido, digamos, solían quedar calladas y estar medio encostadas. Si, yo jugué la gárgola como tenía ganas y era súper divertido, una gárgola re estúpida. Que le gustaba cocinar o le gustaba comer golosinas y hablaba, y hablaba así exagerado y era gracioso, yo creo que el forjado comparte lo mismo, vos podés elegirlo como quieras de tu personaje si querés seguir las líneas que están más o menos establecidas podés no sé, seguro podés sacar buenas ideas del, del, del manual de donde sacás el, el forjado vamos a ver Cabra romántica. Quisieras participar en el siguiente coliseo. <ríe> eh, todavía no se está organizando el siguiente coliseo. Pero... Voy a participar. Hasta ahí puedo decir. <ríe> a ver. Digamos. Santulizan. Tengo una pregunta. En la tercera partida de la nueva campaña. Nuestro gemen nos planteó. Enfrente de lo a todas luces Es un contemplador Muy belicoso Y acto seguido Terminó la sesión La pregunta es Probabilidad de que sufra Un oportuno infarto El contemplador <risas> uh, yo, yo que tengo Muy poca información Del contemplador Tal vez su dieta ¿sí? No creo que tenga Mucho colesterol otras te haya tenido, digamos... Algún problema cardíaco. <risa> no. Voy a decir que son más... No son pocas. ¿sí? O sea, son... <risa> son... son escasas, tal vez. Siento como que ese contemplador los estaba esperando. <risa> Así que seguramente tomó todas las precauciones. Comió sano, salió a trotar antes... <risa> no, no sé. Espero que les vaya bien. Después contanos. Vaquero. ¿Has jugado una partida rovejito con de rol escrito? ¿Cómo fue esa partida? ¿De qué trató? Duró muy poco eh, Después yo me distraje Siento, digamos, que parte de, la, de, de que se haya apagado la aventura fue culpa mía Pero creo que fue un mal. De a poco todos dejaron de postear eh, Y yo nunca había jugado rol escrito en ese momento Y me senté a jugar con gente que sí sabía Pero eso no era el problema eh, El problema era que yo <ríe> era muy poco constante De postear eh, eh, la partida era, ahora que les recuerdo Curiosamente De un, un diferente Eran varias tripulaciones de barcos Que iban a buscar Una isla Una isla misteriosa Que había en el mar Y, y la partida no llegó a, o sea, tuvo, tuvo varios posts Pero um, Todavía no, no habíamos llegado a subirnos a los barcos Estamos como todos organizando cada uno Su viaje y demás Yo estaba en Barco y era el carpintero de barco con esta gárgola estúpida. <risa> ¿Cómo se llamaba? Suave se llamaba la gárgola. <risa> era genial. <risa> Suave. Uh, digamos, el que más hay. Buenas, buenas, grande, Razu. Uh, hey, ¿cómo estás? Fenix, me gustaría saber si usted conoce algún sistema genérico para jugar con miniaturas. Eh, los sistemas genéricos para jugar con miniaturas tienden a ser. Los de los wargames. Y, y. digo genérico porque. no conozco. Pero por ejemplo, 3 es un sistema preparado para jugar con miniaturas. Eh, cuando, no sé a qué apuntás, o si querés que haya una guerra con las miniaturas, o querés rolear los combatientes que están ahí. Si querés rolear los combatientes, es D&D, eh, Pathfinder, eventos similares, el resurgir del dragón. Todos están hechos para que puedas rolear y utilizar el tablero. Los wargames tienden a, a enfocarse estrictamente en el tablero y la posición de las miniaturas y lo demás. Pero después genéricos hay varios sistemas. No, no, no estoy seguro. No recuerdo ahora si hay uno en particular que utiliza el tablero. Como puede ser... Fate. Vaquero. ¿Qué haces para inventar nombres de, personajes, de NPCs? O cualquier cosa. Especialmente nombres de ciudades o pueblos. Hay una página fantástica. Yo soy malísimo con los nombres. Hay una página fantástica que... Vio oh, este gran problema que tenemos muchos DMs. Dijo: Yo me voy a encargar de eso. Y se los voy a compartir. Esa página tiene generadores de nombres. Eh, grandes cantidades. Temáticos. Podés generar, <ríe> generar nombres a, a bandas de ladrones. A fortalezas subterráneas. Tiene, vos tirás generar y te tira así un montón. Incluso, o sea, está, si no me equivoco, solo en inglés. Pero ya fue, después lo modificas como quieras. Son tan temáticos que hasta podés crear directamente nombres de el WoW, por ejemplo. O nombres de el Dota, o nombres de el, o sea, así que, gran, gran herramienta. Yo, cuando necesito, por ejemplo, nombre de Tifling, pones nombre de Tifling, pum Generas un par de veces, te bajas la lista y de ahí lo usas. Lo... Lo luz ¿Se puede ganar plata haciendo settings? Esta es una gran pregunta Porque La respuesta es Sí Se puede La respuesta más larga es Es súper complicado <risa> Hay mucha gente que eh, Que hace estas cosas Sobre todo Yo vi mucha gente hacerlo en inglés En español están sacando ahora los de Los de Shadowland creo que se llaman Y la idea es que, bueno, vos haces todo el material, te creas el setting, lo escribís, queda link, lo pones en un PDF en formato manual, le pones ilustraciones, haces todo y lo mandas al internet. Y hay varias maneras de. Tenés el. ¿cómo se llama? DriveTrue, creo que se llama. DriveTrue RPG. La página, se las voy a compartir. Y acá hay mucha gente que vende cosas, también puedes incluso, la gente que las, las ofrece y, y el precio es pagar lo que vos quieras. Puedes pagar nada o puedes darle plata a la persona que lo hizo. Es una buena manera de, de incluso darle al, al creador. No conozco en español, pero realmente publicar un libro es complicado, no importa cuál sea. O, eh, lo que hacen otras personas es hacer kickstarters para, para promocionar su producto y a medida que van creciendo... El, el Kickstarter la gente te empieza a donar, podés incluso agregar más material. Y hay un montón, ¿eh? hay un montón. Hay un montón de cosas que fueron creadas. Hay gente que creó Expansiones del manual de monstruos. Hay gente que, que agarró un montón de. ¿Cómo era? De subrazas, de, de subclases y demás. Y las metió todas en un manual. Y se lo creó y lo mandó. Que sí, se sí, puede, pero es difícil. Si lo haces, lo que lo quiero ver. La cara romántica Tu tipo de dragón favorito Ya sea por rol O por color Y apariencia El mío es el blanco Bien Mi dragón favorito Yo tengo un dragón favorito El azul Me encanta La forma de la cabeza Del azul Y que tire rayos Por la boca Tienen un cuerno En la nariz No sé Lo, Para mí es El más diferente De todos los dragones Me encanta Y el color azul es genial Este es área. ¿Cuál ¿Es la época o año más moderno y o antiguo que has narrado la llamada Turo? Bien. Buena pregunta. Pero no... No varíe mucho. Eh. Fue... 1920. Eh, la clásica, digamos, como para arrancar Turo está bueno y te fuerza un poco a estudiar historia. Después, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, 1940 y pico. Eh, jugué en los 90... Creo que el 2000. Esos son los rangos de, de época en los que me moví. Y cada cada uno tiene sus cosas. Entiendo, digamos, que a veces que los jugadores tengan celulares fica un poco el ritmo en los que la información se comparte o, o las expectativas de que todos tienen la información, por más que no se las digan. Pero también genera otras cosas. Tener celular y que haya internet. Hay, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, no es lo mismo la internet de principio del 2000 que la del 2020, por ejemplo. En el principio de 2000 estaba muy vacía en información y era de difícil acceso. O complicada. Ahora es mucho más fácil. Está llena de información. Está tan llena de información que es fácil equivocarte incluso. Y seguir cualquier pista. Así que... Puedes ir. Puedes ir la llama de Tulu por internet sin problema. Es más, agarras la, la dark web y metes algo de Tulu ahí. Va a andar. <ríe> Cada cuánto te cortas la barba. De hecho... Eh, Cabra, cada cuánto te cortas la barba. Voy, creo que una vez al mes, a lo de mi barbero. Siempre le digo lo mismo. Quiero que se mantenga, que tenga más larga, pero acomódala. Porque lo que hace la barba mía es tipo... Y se... Peina toda. Me ha, seguro me han visto así. Tal vez no se dieron cuenta. Pero voy... Y me la acomoda así. David, genial. Y su esposa, le tiene el pelo <coughs> Carlos, una jugadora muy novata en Everon jugará una shifter artífice, para ayudarla quiero darle una especie de robot familiar que la asesore, una especie de Wally o Arturito, Arturito. Mi duda es, ¿cuántas C y HP me recomendarías ponerle? Yo pensaba 10 a 14, la idea es que sea inmortal y si muere tarda unos minutos en reconstruir, ¿qué opinas? Es realmente, mi pregunta, ¿es realmente necesario darle el, un clipo? Sería como como si esto fuera el Word, digamos, del ayudante. Veo que estás tratando de combatir enemigos. ¿Es lo que realmente quieres hacer? ¿Es realmente necesario? O sea, ¿le va, le, ¿le va a facilitar el aprendizaje del juego? ¿O o no? Yo, yo suelo estar en contra de estas cosas, suelo, digamos... Eh. Darle pocas herramientas para que lo que tengan lo usen mucho y sepan, digamos, modificar el, la forma de jugar su personaje en base a lo que tiene. Pero si es lo que vos querés, yo te recomendaría que vayas a los homúnculos del artífice del alquimista y uses esos stats. Es algo chiquitito que va a cumplir la función que vos querés, digamos. Va a ayudarla, pero no, no va a intervenir mucho en, en la forma de juego. Vaquero. El one shot de Tulu que jugaran... ¿Ustedes se suspendió se canceló? No. Vamos a jugar. Este año se va a jugar. El año pasado estaba como muy, muy estresado yo en aquel momento. Y, y cuando llegó el día me, me, me daba la cabeza. Pero ahora estamos... Después de las vacaciones nos relajamos mucho. Y pudimos ver más o menos el panorama adelante que teníamos de la taberna. Veníamos de dos años seguidos sin parar. Y ahora sabemos, digamos, dónde estamos parados y a dónde vamos a ir. Así que de esta manera nos acomodamos como para que... Sucedan otras partidas en el año. Una de estas es la llamada de tu ¿Qué va a suceder? Con hasta las 11 como siempre, ¿sí? Carlos. ¿Qué opinas de la nueva regla de talla de cambiar su clase? 10 días por nivel nuevo o pagar 100 de oro a un mago por cada nivel que tengas. Eso, eso recuerdo yo. Yo creo que más que... O sea, como todas las reglas, ¿no? Más allá de que sea una gran consejo. Es algo que a mí me ha pasado, que un jugador me haya dicho que eh, no quiero hacer esta subclase un par de sesiones a de, dos sesiones después de que la eligió. Porque se dio cuenta que no le gustaba, que no era lo suyo. Y si esa, si esa es la razón, tipo, se imaginó que su personaje iba a ser de una manera y terminó no siéndolo y se dio cuenta que tal vez tenía que elegir otra, para mí está bien que haya una regla... Eh, no es que no es necesaria la regla, mucha gente dice, no, pero eso no sirve, eso ya se hacía Lo podías hacer, digamos No lo hice sin que exista la regla, por ejemplo Pero la razón por la cual se escribió es porque hay, gente que está, hay mucha gente que está llegando a D&D y no, y no se les ocurre cómo lidiar con esta situación hasta que se la encuentran y, si en y si está escrita en un manual, pueden saber que eso puede suceder Y tienen una forma, por lo menos una forma de, de ayudarlos a decidir A mí me parece genial que esté, es algo que sucedió... <risa> Toda la historia de... Che, me elegí un hechizo que no quería. Bueno, cambiarlo no pasa nada. Eh, la idea es que los jugadores se diviertan, así que hay que crearles eh, formas de que se equivoquen y puedan ir para atrás y elegir el camino que ellos querían. Sigamos. Max... Phoenix. Me refiero a poder usar reglas genéricas para Wargames, escaramuzas de RPG y temáticos. O sea, las reglas para cualquier ambientación para que sea más sencillo jugar sin tantas reglas de sistema propio. Como por ejemplo Fallout. Algo difícil, pero con un sistema genérico se cortaría la mitad de la, de la creación. Bueno, Fallout. <risa> Ese creo que puede ser un buen sistema. Yo no, no me acuerdo nada de Fallout. Tendrá que leer, pero hay con temas genérico no me acuerdo. Vaquero. ¿Cuándo se suben los memes ganadores? ¿O solo existen en campañas? Y camp no, es, los estamos subiendo Todos los miércoles se suben los, En Instagram y Twitter Se suben los memes ganadores Creo que, no me equivoco, hicimos Luego hice un top 5 Y lo estábamos subiendo de a uno por semana Lolo Luz lo, lo, ¿Se puede ver el stream cuando termina? No puedo ver tu respuesta Sí, sí, sí eh, este stream va a quedar acá en Twitch, lo que dure, y lo vamos a descargar y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y además, otra cosa que hacemos es, hacemos un resumen de preguntas que, que fueron surgiendo acá en el chat, que nos parecieron interesantes, y también lo subimos como para tener un video más cortito, más resumido de este de Me Responden. Vaquero, ¿has jugado Narrado de Berron, ¿Cómo fue tu experiencia en este? ¿He, he jugado y he narrado? Antiguo, ¿no? En el... Neveron es diferente. Es diferente. Hay, hay... Hay mucha narración. Como es tan urbano y, y es todo más... Funky. Es divertido. Pero digamos que... No me acuerdo cómo era la... Ay, me quiero acordar cómo fueron las misiones en Everon. ¿Estábamos en un tren? Un tren que se movía por ciencia y magia, ¿no? Como se responde? Y Recuerdo que fueron pocas sesiones porque como que Everron era una ciudad o un lugar ahí cerca de donde estábamos, teníamos que entrar y para nosotros era todo extraño porque metal y rayos, cosas raras por todos lados. Eh... Pero la verdad la pasé bien, pero esto fue hace mucho tiempo. El Everron actual tengo está buenísimo. En lo que sí me, me han preguntado muchas veces es como, o me han dicho, es que se siente raro en comparación al resto de las partidas de DD, porque mucha gente está acostumbrada a, a, al, al clásico de DD. Voy a pasear, voy a caminar por el bosque, eh, camino adentro de la montaña, y Everron es un plano diferente. Entonces está bueno que eh, tanto el DM y los jugadores conozcan el setting. No hace falta, si recién arrancan. Traten de conocer un poco el setting, de qué se trata, y después meter Pero... Estuvo bueno en aquel momento, no tengo para quinta. Para quinta no... Todavía ni, ni lo leí, me parece. Eh, Carlos. Como jugador de rol y como de... Mí, ¿Qué opinas de los videojuegos de rol estilo Baldur Gates o Cyberpunk? ¿Vos los jugarías? Si un youtuber o streamer te invitaría a jugar, ¿aceptarían? Creo que sí. Si alguien nos invita a jugar... Sí, yo jugaría siempre. problema. El Baldur Gate 3 todavía no lo vi. Sé que debería, sé que está ahí, pero por alguna razón creo que no es el momento. Y Cyberpunk también lo estoy retrasando, pero por una cuestión de que estoy leyendo los manuales de Cyberpunk. Y si me pongo a jugar Cyberpunk, siento como que me voy a me voy a salir de lo que estamos haciendo en la taberna, que es jugar D&D y hacer videos. Ahora estamos con, vamos a empezar con los videos de ese Mar, así que me estoy dando mi tiempo. Pero los juegos, están buenísimos. los juegos están buenísimos, yo entiendo que hubo problemas con los dos, con los bugs y qué sé yo, pero visualmente están impresionantes y, y Cyberpunk es un gran, gran juego, se tiene increíble, si alguna vez tiene la posibilidad de jugarlo háganlo ¿no? porque está buenísimo, da, da para, para misiones mucho más raras que de... de. La gente que se mete en tipo la Matrix y tiene que hackear con su mente mientras vienen programas a, a defender lo que él está hackeando y mientras los demás afuera de la Matrix están tiroteando. Bueno, es, es simplemente muy divertido. A ver. Ey, ahí Bueno, me encantaría, sería un. No, no, no. Es, es. Vaquero, ¿qué recomiendas para prepararse para una partida de personajes que van de nivel 1 a nivel 20? Compromiso. <risa> mucho, mucho compromiso. No sé, digamos, la velocidad en la que los personajes van a avanzar, pero probablemente dure bastante la aventura. O sea, sea un tramo re largo hasta llegar a nivel 20. Entonces, siéntense sabiendo que esto va a durar un montón y esperando en lo mejor, tratando de decir... Siéntense con, diciéndome, hoy, hoy va a estar buenísimo. Hoy la voy a pasar bien. Y eh, háganlo cada vez que se sienten a jugar. Porque van a jugar un montón. Hasta nivel 20 es un tonazo. Los primeros niveles se suben relativamente rápido. A nivel. Voy a arreglar el número. 7 u 8 subí. Después empieza a tardar mucho. Y después subir los últimos niveles. 17 si a 20. Puede durar un montón de tiempo. Porque das un montón de experiencia. Y los desafíos que normalmente tenías ya no son lo mismo. Las las, perdón, las, los combates en esos niveles pueden durar dos sesiones. No solo ustedes son poderosos, sino que la, lo que sea que se estén enfrentando también son poderosos. Así que compromiso. Mucho compromiso y ganas de jugar. Solo Luz, ¿qué tan difícil es hacerse un propio setting? Tiene su relativa dificultad, no lo voy a mentir. De hecho es algo que estamos explorando en una serie de videos en nuestro canal. Que es creación de mundos, y ahí damos, doy, como recorro el proceso que yo tengo para crear mi, mi propio setting. Pero hay, cuando empezaste, te das cuenta que hay preguntas que no consideraste antes, respuestas que pensaste que tenían y eran, eran otras. Por ejemplo, ¿cómo es el tema de los dioses? ¿Cómo fue la creación? ¿De dónde salieron los dioses? ¿Por qué está organizado así? Después de eso, creas los, el, el, los planos. Hay plano de los muertos, hay plano de, de los fantasmas Hay plano de lo que sea tenés que ¿Cómo se conectan? Y tenés que ir creando Todos esos pequeños detalles Y eventualmente, eventualmente llegás al mapa Te creás un mapa Te decís, bueno, acá va a haber, qué sé yo Osos, acá va a haber tragos Repartís monstruos, repartís lugares interesantes y eventualmente Decís, bueno, ahora Vamos a empezar a jugar <risa> Eh... Entonces es, es difícil, más o menos, pero es súper divertido hacerlo. Yo la paso re. Y, y además, tampoco es que tenés que tener todo súper preparado antes de empezar a jugar. Eso, eso, es, eso es clave. A veces simplemente decís: Bueno, voy a crear un setting. Creás un poco, tenés más o menos 10 ideas de lo que va a pasar, de dónde están los jugadores, y cómo se van a mover. Y a medida que vas jugando, vas a ver, los jugadores van eh, absorbiendo de información vas agrandando tus propios, por ejemplo, si ninguno de tus jugadores tiene un personaje que... relacionado con la religión, podés ignorar esa parte un rato, Puedes decir, bueno, hasta que me pregunten, no hace falta crearlo, cuando, me, cuando te pregunten, está bueno estar preparado, pero si no lo hiciste, vas a tener que usarlo en el momento. Carlos Gutiérrez, ¿cuál es tu subclase favorita de talla? ¿Cuáles eran? <risa> no me acuerdo. Eh, ah, sí, el artífice de armadura. Siento que es muy divertido, no lo jugué. De hecho, Luciana tiene su artífice, el, el artillero, pero ese suena muy divertido. Eh, ¿Y ¿Cuál es tu ciudad o pueblo favorito de reinos olvidados? Eh, Neverwinter. Neverwinter, eh, Neverwinter. Definitivamente. Porque le tengo un cariño muy especial al, al Neverwinter Nights 1. Digamos, vaquero. ¿Cómo ha sido la recepción desde que te mudaste a los DM responde a Twitch? Eh, se ha mantenido aquí. Buena pregunta, me gustó esa pregunta. Este sí es el segundo. No, la verdad, todavía no tenemos mucha información como para, para responder. Siento que, o sea, a, a ver, hay bastantes personas. Eh, la verdad que no, no, no tenemos eh, suficiente información para responder. Pero yo creo que va a ser buena. La idea nuestra fue... Eh, Vamos a hacer crecer en nuestro canal de Twitch. Y esta es una de las maneras que tenemos. Y creo que va a estar bueno. Pero además nos deja eh, YouTube para... Para que sea, digamos, nuestro... Principal contenido de videos. Y este es nuestro principal contenido. Para... A nivel organización de proyectos nos ayuda un montón. Killpass. Eh, en una de mis campañas los PJs están acorralados en la batalla. Por una ciudad. Y están tratando de salir de esta. ¿Cómo sería... Para que las batallas sean rápidas y no muy tediosas, menos vida, menos AC, o solo narro cómo los dos bandos están peleando. y, y esto, esto es divertido. Bien. Ahí está el sistema a gran escala, pero si vos querés algo más sencillo, Creales misiones pequeñas dentro de todo esta, de este caos que está sucediendo y que ellos la vayan resolviendo. Y cada tanto Narra cómo se resuelve el alrededor de ellos. Podés tener en cuenta si a ellos les está yendo bien o mal para ver cómo se, se ve la afuera. Cómo los demás están, capaz que a ellos les sale bien eh, destruir un puente, por decir algo, en, para, para defender su ciudad y de repente se cortan las líneas de, de refuerzos del ejército enemigo. Así que de repente su ejército aliado puede recuperar una parte de terreno. Digamos. De esta manera... Las acciones de los jugadores influencian el, el general de la batalla. Pero para mí, enfócate en combates aislados de, de, de ellos, digamos. Combates que tendrían ellos con, con otros personajes, con, con otros enemigos del mismo poder o, o menos. Pero que los combates tengan eh, este peso narrativo a nivel general me parece una buena idea. <coughs> Hola, Iván. 34-34. Hola, soy de Call of Tulu y quiero empezar una campaña de D&D. ¿Qué es mejor? ¿Hacer una campaña o usar un existente para empezar? La verdad que es más o menos a tu gusto. Lo que sí te puedo recomendar es que al menos leas una de las campañas. La de Pandelver es, es muy sencilla, viene en el pack inicial y por lo menos te va a dar una idea de qué vas a necesitar. Porque si venís de jugar Call of Tulu, no sé, años y nunca jugaste otro sistema y querés Pasarte, por lo menos, como deme para tener en cuenta, digamos, ah, mira, este sistema necesita estas características de, de, de... de... o este tipo de objetos o este tipo de lo que sea. Tal vez leyéndola decís, ¿sabes qué? Voy a dirigir esta y voy a ver para dónde voy. Mi consejo es que si siempre jugaste Homebrew, probablemente sea difícil que te sientes a jugar una campaña creada, así que de todas maneras, vela, ojeala a ver que, cómo es y después dale. Carlos, una duda. ¿Qué sucede cuando piensas que tu PJ va a ser de una forma y no te gusta? ¿Es culpa del rol del jugador o del desconocimiento de las clases y razas? ¿Por qué crees vos que esto sucede? ¿Piensas que tu PJ va a ser de una forma y no te gusta? Ahí es, está buena la pregunta. Hay que indagar un poco más sobre qué es, qué es esa parte que no me gusta. ¿Qué es esa parte que no logré conseguir con lo que pensaba? O si lo que yo creía era súper super descabellado y no me había dado cuenta en ese momento. Como que voy a crear este personaje que va a ser la locura y después cuando estoy jugando me cuenta que en realidad para lograr eso que quería me hacen falta como no sé si 70.000 monedas de oro y 7 niveles. Si este es el caso, simplemente me faltan cosas así que tengo un camino que seguir para conseguir esto. Si es otra cosa, ahí ya hay que, hay que indagar. No, no creo que sea culpa de... De... También no, no creo que sea culpa de, de nadie Es posible que, que la persona que esté jugando a este personaje También haya perdido el interés Por la aventura O por el personaje eso, es, eso puede pasar, hay como muchas razones Lo que Lo que le recomiendo es que Sientes, por lo menos Charles con el DM, decís, che mira, este personaje me aburre Y no sé por qué Y el DM va a tener por lo menos más herramientas para para buscar la, la razón de qué es lo que te aburre. Porque por ahí te aburre y, y no te das cuenta y simplemente hay que hacer un pequeño cambio en el personaje, un ajuste que no lo había visto y de repente ya es otra cosa. Ya el jugar es algo mucho más divertido. ¡Hey, Piffia, descomunal! Muchísimas gracias. Gracias por el rey. <risa> eh... Para las. Gracias. Para cualquier cosa que. para, no, para cualquier persona que recién llega. Los streams de los miércoles que hacemos. Nos juntamos a charlar de rol y, y respondo preguntas del chat. Así que si hay alguna pregunta, vamos a intentar responderla lo mejor que podamos. <coughs> Vaquero. Aparte de Ron ¿existen otros settings completos para D? &D? Sí, están en los manuales. Tenés Teros. Eh. gracias. Hey, gracias. Tengo que investigar más de Twitch. Gracias por ese chido Muchísimas gracias damos <risa> una animación ¿no? eh, de este, ya yeah. eh, bueno. uh. está Ravnica, está Teros está, que son de Magic los dos está Kaladesh, que salió en un suplemento eh, está Wildmount. hay eh, todos, todos los, los, los manuales que, que son de aventuras tienden a tener un, un setting en particular eh, Frost Maiden, si no me equivoco, es de Reinos Olvidados. Eh, gracias. Gracias por esos follows. A ver. Chilito Vengador 97. Muchas gracias por tus videos. Consejos de creación de mundos. Juveniles. Consejos generales para masterear. Me has ayudado bastante. Pero ahora hay algo que no sé cómo tratar. Dos de mis jugadores, un bardo y un guerrero, se enamoraron de un par de NPCs creados. Y la verdad es que no quiero limitar su libertad, pero estoy llevando un mundo abierto. A veces resulta un poco incómodo para mí tener que rolear esos NPCs. Porque bueno, me cuesta trabajo. ¿Qué debería hacer? Buena pregunta. Vamos a empezar por lo básico. Imagino, vamos a asumir que, que tuvieron la sesión cero y establecieron los límites. Del rol de esta situación. A veces simplemente podés. Eh, ellos digamos. Quieren pasar un rato con. con parejas. Tus compañeros. O sea. Podés decirle. Bueno. Te vas un rato con esta persona. Estás un par de horas. No hace falta digamos. Que vos estés activamente. Roleando esas dos horas. Podés. Adelantar el tiempo. Que bueno. Estuviste estas dos horas. Contame más o menos. Qué pasó. Y sigamos jugando. Sigamos la aventura. Sigamos ver a dónde va. Ver a dónde va vamos viendo dónde va. Eh, no hace falta digamos que vos tengas la respuesta de cada una de las frases que ellos se si, si no es algo muy relevante, puedes decirle: Bueno, si sí, pasaste. Está bien, te fuiste a dormir con esta persona, ya está. Podés cortar a. a lo que se llama cortar a negro, fade to black. Que es lo que hacen las películas cuando se cierra la puerta y se apaga la cámara. Eso se suele hacer también. No sé. Con eso se sobreentiende lo que sucede. Y se termina la explicación ahí. Así que podés desligarte de rolear eso. Decirles, bueno, si pasan este tiempo con esta persona. Si querés, podés incluso comentarles algo sobre lo que hace el NPC para ello. Tipo, bueno, si te juntaste a comer, te cocino. Por ejemplo, comieron. Se la pasaron bien, leyeron un libro. Pero después continuás con lo que sigue en la aventura. Puede ser una buena idea. Digamos, digamos. ¿Para cuando un picadito de fútbol entre DMs? <risa> Después de la pandemia. <risa> Carlos Gutiérrez, ¿qué opinas de las comunidades de rol donde son una especie de gremio de aventureros? Si varios DMs sacan anuncios de misiones y los jugadores quieren, ¿quién las toman? ¿Has jugado algo así? No juegue nunca, pero suena súper divertido porque. O sea, vos tenés tu personaje y, y se va a ir de aventuras todo el tiempo, digamos. Tenés tiempo vos pa, para allá, sube para allá y va a tener muchas historias para contar. Suena, suena divertido. Suena divertido. Difícil de organizar, pero divertido. <risa> Vaquero, ¿qué opinas de la multiclase? Yo la suelo usar mucho, pero no por tema de ser personajes fuertes, sino porque me gusta la idea de juntar dos razas, aunque a veces no pegan mucho. Debo decir que todavía no dirigí multiclase de quinta edición. Todos mis jugadores hasta ahora de quinta edición en ningún momento eligieron otra clase. Todavía, digamos, en, en Anurim son nivel 6, 6. Y siguen siendo su clase. Así que... Ahí aparece una gran idea para hacer cosas locas. Tu personaje... O, o no solo cosas locas a nivel mecánica. Sino como que... Que justifique... Lo, por lo que tu personaje está pasando en un momento. Y, que, que ese es el... el por ejemplo, el paladín caído. Que, que es el, el, el mejor ejemplo que tenés. si dijo... Esto es todo mentira, yo me voy, pero voy a seguir siendo para él. rompes tu juramento y listo, esa clase. Pero hay otras con las que podés justificar tu... Podés usar multiclases para justificar lo que le pasa a un personaje. Por ejemplo, tal vez un hechicero por, por ver a sus compañeros magos dijo, yo estoy tirando esto todo el día, ¿por qué no estoy estudiando magia? ¿Por qué no leo sobre lo que hago y quiero aprender más? Y bueno, estás hechicero mago. Por una decisión de rol. También puede ir por ahí. A mí me parece una gran idea eso. Siento que, que le da a los jugadores muchas, muchas herramientas para que decían sobre lo que va a pasar. Veamos. Ya veo que están charlando, gracias. Vaquero, ¿por qué el explorador es considerado tan malo aparte de la concentración o es solo por eso? Creo que una de las razones principales que tenía era que la, las habilidades principales del explorador, del manual básico, antes de que salga nada, dependían mucho más del DM que del jugador. Por ejemplo, lo de los terrenos y todo eso, dependía más que el DM tenga ese terreno y use, y describa ese terreno... A que el jugador realmente esté activamente haciendo algo También tenía un problema el maestro de las bestias Porque las bestias que tenían en aquel momento Como que no escalaban en poder Entonces como que se quedaban atrás muy rápido O, o el, la regla de conseguir un animal nuevo y compañero animal También era medio Era muy limitante a, a, a, En cuanto al Valor de batalla de los monstruos Seguro había una razón más <ríe> Hasta ahí me acuerdo yo vamos, vamos. Ando, Carlos. ¿Cómo manejas cuando un jugador dice, por ejemplo, soy un monje nivel 5 y quiero mejor jugar ahora un drogo hechicero nivel 5? ¿Cómo lo manejas? ¿Mata al personaje? ¿El jugador está de acuerdo? ¿Así nomás? <risa> Mi respuesta es, ¿en serio? Así, de repente, estamos jugando, qué sé yo, hace Tres meses, tu monje nos acompañó, tiene cosas para hacer, tiene amigos, y así nomás. Va? Hay que ver bien la situación ¿no? Porque en mi, en mi caso siento que eh, Que mis jugadores tendrían, tendrían una razón Y creo que cualquier persona tendría una razón Solo decir, ah, ya no quiero jugar esto ya, ya tiré mis dados de piña Ahora quiero tirar dados de magia eh, No hace falta Matar al personaje o sea, Podés simplemente Sacarle la hoja de ese jugador y crear el drogo hechicero. Eh, no está bueno que suceda así de repente porque... Si bien lo, entiendo, entiendo el punto de los jugadores que ya no quieren jugar eso. Hay toda una tarea de DM que conlleva sacar a un personaje de una party. Y vamos a decir no matarlo. Se Fue a meditar a la montaña durante 7 años. Y... La otra es incluir a un personaje nuevo y empezar a, a hacer toda la escena de inclusión de grupo y de generar la dinámica de nuevo. Todo ese trabajo rara vez lo ven los jugadores, pero está. Entonces podés plantearle esto a los jugadores. Va a pasar todo esto, te voy a hacer todo esto. Estaría bueno que me avises con tiempo. Pero bueno, como te dije, no hace falta matarlo. Puedes sacárselo y después vuelve como NPC y lo usas vos. También es una buena idea. Ahí veo toda la gente que llegó. Muchísimas gracias. ¿Dónde encuentro Greyhawk para quinta edición? Dice que ahora. Parece que todavía no. No me hicieron nada, de Greyhawk. Estoy casi seguro que no hicieron nada de Greyhawk. Lo mejor que puedes hacer es adaptar un manual al viejo. <ríe> Lo mejor que se puede hacer. Carlos, una pregunta para el M malvado. Dentro. <ríe> Primero, ¿Cuál es el objeto que se te ocurra para que un Mimic se transforme? Esto por las risas, los loles y porque quieren molestar a la partida. Hay una imagen que me acuerdo que me pareció brillante. Era un Mimic. Estaba como parado arriba de una pared. Y de la boca le salió una escalera. Era que imagina la lengua. Ese me encantó. Ese me encantó porque cuando estás subiendo a alguien empezás a enrollar la escalera desde abajo hacia arriba y te lo comas. Eh... He visto escaleras enteras, digamos, caracoles de Mimics. Eso suena muy bien. Puentes. Complicados, pero bueno. Hay que usar la imaginación. Los Mimics te permiten eso, ¿no? Transformarse en, en algo. Permiten esas cosas. Eh. ¿Una puerta? ¿O ¿Una puerta? ¿Algo? ¿Una reja? Bueno. Algo así. La idea es que... Quiere ser malo, digamos. tiene que... La idea es que los Mimics son cofres porque atraen gente. Si vos querés ser malo, el Mimic se transforma en algo que los jugadores necesitan. De esa manera, va a haber muchas más chances de que lo usen. Pero bueno, usen esta información con cuidado. Eh, hey, gracias, Kirpas. <risa> A ver, Alex24 ¿De qué forma puede interpretar Un personaje además de hacer su voz? La forma en la que se mueve Tal vez cuando se expresa Hacia ahí, tiene un movimiento de manos O, o una manera específica De sonreír o, o usa muchos movimientos de cejas cuando Pistanea mucho, ronca O mueve la nariz Mira para el costado, tal vez medio paranoico Siempre está digamos atento a sus alrededores Se rasca todo, todo lo que sea, digamos, movimientos corporales. O, o muletillas. Pueden ser... Eh, la forma en la que se viste y cómo respeta su atuendo también. Esa es una buena idea, digamos. Si siempre está bien vestido y se cambia de ropa eh, seguido, eso también puede ser. Eh, Cambiar la actitud. Si una persona... Más relajada, que sea de fácil hablar En la que te puedes acercar y está todo bien O que sea alguien más, más precavido y no suelte información o, o que sea alguien que está dispuesto a dar el 100% tipo Ash que Y va a ser el mejor maestro Pokémon del mundo y se le dice a todo el mundo También una manera de rolear. Sin modificar la voz incluso Carlos Gutiérrez Además de hacer Mario algún otro juego o setting de D&D para piratas estilo One Piece si no me equivoco está el de LOL, que <ríe> todavía no lo vi. Eh, pero tiene algo que ver con piratas. Porque creo que agarran la parte piratesca del mundo. Eh. Pues para piratas. No me estoy acordando. <ríe> la verdad no me acuerdo ni. Más. Pero tiene que haber, estoy seguro. Eh, probablemente incluso unos un poco más realistas. <ríe> este Yo digo, Mar tiene magia, ¿no? Super divertido. Grande, de D &D latino. Yo también los quiero muchísimo. Gracias por pasar. <ríe> y mollitas. ¿Cómo puede un DM nuevo llevar bien una campaña? Estoy con Pandelver, pero me cuesta seguir el ritmo. Me gusta hacer la historia... Me gusta más hacer la historia que decir lo que dice el manual. Bien. Seguí haciendo la parte que te gusta. Porque de esa es la mejor manera en la que podés llevar la campaña. Disfrutándolo. Si, si lo que dice el manual no te gusta. Pues. Seguí el camino que vos querés. Sobre todo si la estás pasando bien. Porque es súper importante que vos como M la pases bien. así que Yo te diría que sigas ese camino. El, lo que tienen las aventuras que ya están escritas. Es que vos podés prever muchas cosas. Podés prever digamos. Dónde están los enemigos. Dónde están los pueblos. Dónde está todo. Pero sí. Digamos, si los jugadores ya recorrieron mucho, tal vez te cueste un poco, digamos, seguir el rastro de todo. Pero lo importante es que vos lo disfrutes, así que hacé la parte que a vos te gusta más. Seguí por ese camino y a algún lado divertido van a llegar. A algún lado divertido van a llegar. Digamos, Carlos. ¿Se te ocurre alguna idea o habilidad de otote para un guerrero que pueda pelear con tres espadas? Al <ríe> estilo solo de One Piece Y vea, tres espadas ¿Hay Alguien que tenga cola, puede ser alguien que tenga... Pero no se me ocurre, digamos, cómo hacer un ataque con una espada en la boca Mientras vos tenés otras dos espadas En 3.5... Había una manera de hacer estas cosas, era dándote penalizadores al ataque, ya como que no existen más, esos menos, ahora es de ventaja o desventaja. Pero... ¿Cómo agarrar una espada con la boca y pelear? Era bastante especial, solo Habría que buscar la manera. Ah, la mano mágica, buena idea. Habría que tener la posibilidad de usarla... Ah, yo estaba pensando solo en la boca. Claro, si vos la podés tener flotando alrededor tuyo. De hecho, hay... hay no me acuerdo, hay un objeto mágico, lo leí otro día. En el... Flota alrededor tuyo. Y eso puede ser una espada, digamos. Si no hace falta que estés, que estés mordiendo la espada, puede, puede haber varias ideas. A ti también te va. Eh, vaquero. ¿Eres un DM más mecánico o más de rol? Por ejemplo, yo soy de rol porque si un jugador hace algo cool, a veces mato al el, el tiro el enemigo, aunque aún le quedase vida... ¿Qué opinas de todas esas cosas? Como que voy mezclando eh, Me gusta mucho rolear me, Es divertido cuando pasan esas cosas Pero respeto mucho las reglas del combate Porque sé que mis jugadores lo hacen Ellos saben El combate y quieren que sea entretenido Entonces Tengo Por, por una cuestión de respeto hacia ellos Tengo que respetar el combate también Y, y suelen hacer cosas cool Dentro y fuera, eso va a influenciar de todas maneras Por lo menos a mí ¿te gusta la poesía? <risa> no, no, no, no sé si, si... No conozco nada de poesía, así que... Eh, no tengo ningún poema para contar. No voy a decir que no me gusta. Debe ser divertido. <risa> Digamos, ya. Se lo están charlando, Paquero, ¿algún consejo para escribir escenas de muerte más dramáticas o impactantes? Aparte de narrar bien todo lo que pasa bien no solo podés describir lo que sucede en la escena no es la espada y te empieza a doler sino describir a los demás al, al resto del grupo lo que están perdiendo darles las escenas que compartieron los desafíos que lograron y cómo todo eso se terminó y no va a haber otro más eso agrega un montón de drama eh mucho, mucho drama. Lo <risas> vengador. ¿Debería alguna vez... ¿Darías alguna vez una especie de guía para mejorar la interpretación del personaje? Sí, creo que hay. Creo que hay, pero... Podemos actualizarla. Podemos actualizarla y, y buscar la manera de... De generar esto. El... Explicar más o menos cómo es rolear. Cómo crear una, una actitud. Eso es. Lo vamos a intentar. <ríe> Está en la lista. ¿Jugaste alguna vez el juego de Star Wars? ¿Está bueno? Yo jugué Star Wars. Lo jugué la versión vieja. La versión vieja usa dados de seis caras. Y cuando vos tenés que hacer una tirada. Agarrás todos los dados de seis caras que tenés. Los tirás. Tenés que empezar a contar. Estuvo buenísimo. Yo Creo que... el. El juego Los juegos de Star Wars y Sobre todo los que están basados en películas y demás Requieren eh, buena información Por parte de todos los que están en la mesa Sobre el tema En ese momento estábamos todos locos con Star Wars Y sabíamos todo lo que sabíamos Había muy poca información en aquel momento de Star Wars Y, y estábamos al día Entonces estábamos re locos Yo creo que era un piloto Fue re divertido Lo que sí me aburriría es jugar un Jedi a mí A mí Alex, si ya no tengo ideas para el lote de mi personaje, ¿estaría bien decirle a mi DM que se invente algo más para el lote de mi personaje o solo interactúo? En el momento que no tengas ideas de nada, decirle a tu DM, mira, como que estoy faltando de ideas, me podrías ayudar, ¿qué se te ocurre? Y charla con él para buscar una, una solución. El, el DM tiene que ser la, la, el, el punto principal para sacarte las dudas o ayudar. ¿okay? hacerlo con él. O incluso también puedes ir con tus jugadores. Decirle a, a tu compañero. Hey, hay algo que me falta en mi personaje. No sé. Estoy sintiendo medio vago. ¿Qué te, ¿Qué te parece? Bueno, a ver. Que sí, que no. Incluso pueden llegar a crear algo entre ustedes dos y después van a ver el DM con su idea súper loca. Y el DM va a tener que probablemente decir. charla con tu grupo. Ellos te van a saber ayudar. Ah, el lore, claro. Yo leí lote también. <ríe> eh, la respuesta es la misma. Anda con tu DM y habla con tus compañeros. Es, es, son las, las otras personas que conocen a tu personaje. Así que ellos te van a ayudar. Carlos Gutiérrez. ¿Qué es eso de las clases de Prestigio 3.5? Son lo mismo que las dotes multiclases en Quinta Edición. No. En... El... 3.5 salieron estas clases de prestigio. Eran clases que tenían requisitos de puntos de habilidad, dotes y niveles o cosas por el estilo. Y que generalmente requerían cierto nivel. Creo que a nivel 6 o 7 ya podías tener tu primer clase de prestigio. Y en ese momento tu personaje de, pasaba de ser un guerrero a un maestro de armas. Y subías niveles de maestro de armas. ¿Estaba bueno? Pero era, era medio raro también. 3.5 tenía esto de que era tan, tan tan grande y tan posible modificar tu personaje que se, se podía volver medio En quinta edición transformaron las clases de prestigios en los caminos de los personajes. Ahora los agarras a nivel 1, 2 o 3 y ya podés, digamos, e elegir el destino de tu personaje. Lo, lo que cambiaron fue el poder. Antes a nivel 7 ya te daban un efecto grande. Ahora... Te dan a nivel bajo un efecto mucho más chico y eventualmente llegas a eso. Por ejemplo, el danzarín sombrío, lo primero que te daba a nivel. ¿Cuánto? Era esconderte a simple vista y podías usar la habilidad de esconderte enfrente de todos y desaparecías. Eso estaba bueno. Eso es algo que podés lograr en quinta siguiendo el camino del danzarín sombrío. Esperemos que no rompa nada. ¿Puedo pegar un link con juegos de rol de piratas? Sí, por favor. Sí, dale. Lion o oh, Moritas sí está. ¿Qué simboliza cuando un orco o un semiorco le trozan sus colmillos? ¿Cómo rolearía un semiorco a se le que se corte a sí mismo sus colmillos o cuernos respectivamente porque odian su raza? Fuck. Oh. Sí, sí. Espero que no rompa nada. Eh... Sería una persona muy acomplejada, alguien que, que odia a su raza en general, eh, al punto de hacerse daño a su propio cuerpo. Entiendo, digamos, que puede haber una situación de rol, digamos, pero... Ah, ¿cuál, ¿cuál es el punto en el que decís, ya no quiero hacer esto y... que rompo todo! Eh... Bueno, suena un rol interesante, súper dramático, hay que ver, digamos, si los demás te acompañan una persona que con, con, con, con muchos problemas internos, encima probablemente tenga que lidiar con problemas externos porque sos un jugador. Así que no sé realmente qué simboliza cuando uno te rompe los dientes. Yo imagino que duele un montón. Carlos, el semielfo draw. De la guía de la costa de la espada. ¿Aún conserva la sensibilidad de la luz como draw o la pierde por ser semielfo? Buena pregunta. No estoy seguro. Vamos a buscarlo ya mismo. Porque no me acuerdo cómo es ese... Vamos a buscarlo. Acá está En la página 116 Lo explican bien Aparecer eh, No tiene la sensibilidad de luz Pero tenés que leer el manual En la página 116 aparecerá todo eléfo ¿Cómo yo voy que todavía como DMO no entiendo y no sé cómo aplicarlo a las partidas de mis jugadores. ¿Cómo se multiplicación de personaje? Bien. Cuando los jugadores están... Están por subir de nivel, preguntales vos. ¿De qué clase van a subir un el nivel? ¿Ellos pueden considerar? Decir, ah, voy a ser Voy a hacer ladrón. Una vez que sucede eso... Si cumplen los requisitos del multiclase que tiene, son características. Eh, ganan lo que dice. Están está todas las reglas de multiclase ahí en el... Hay un video que hicimos de multiclase y la verdad que son dos hojas de reglas no de o dos carillas de multiclase. No es, no es muy complicado. Eh, si no me equivoco, no ganan el equipo inicial, eh, ganan algunos detalles. Está toda la lista que, que te da. alex 24. Un jugador una vez me. Una vez que si. A ver, un jugador me pidió. Una vez que si le creaba el background, pero yo no quería, porque el DM no debe hacer. Además, me gusta que las ideas originales de los jugadores aporten historia. La historia. ¿Historia bien? No siempre están todos los jugadores preparados para crear un background. En este caso, lo que yo haría es crearlos juntos. Y tu trabajo es hacerle preguntas a esta persona y que él las responda. De esta manera vas a lograr que vos no tengas mucha influencia en su historia y que esta persona cree un background. A veces simplemente no saben, y sobre todo si empezaron hace poco, es realmente difícil llegar a, a una mesa de un juego y decir, bueno, ya tengo mi personaje, que voy a jugar. No, tengo que crearle toda, toda su vida hasta los 25 años que le puse. Esa parte es un poco complicada, así que trata de ayudar a los jugadores. Carlos. El conjuro el levitar. ¿Puedo levitar el arma de un enemigo para desarmarlo? ¿Se puede hacer eso con la dote alta magia de draw? Yo creería que sí. Lo que sí pediría una tirada enfrentada, ponerle de arcana contra atletismo. Tal vez como para que vos manipules el hechizo y la persona tenga una forma de defenderse. De esto. Porque levitar, me equivoco. Es un hechizo de nivel muy muy Es nivel 2. Sí, yo pedí una tirada enfrentada como para que no sea simplemente. ¡Buah! Bueno, ¡Pum! Ahora nadie tiene armas. Así que haría ese. Haría ese camino. Arcana y atletismo suena algo bien. Bien. Bueno. A ver, ¿qué más tenemos? Hasta. Ah, mira, no lo leí. Salté uno. Hasta qué... Usame. ¿hasta qué punto está bien elegir una clase de prestigio que tenga 10 niveles? No lo sé. Si si en quinta edición hay competiciones locas. En 3.5 era absurdo la... Me acuerdo... Un amigo había hecho una que era un guerrero... Guerrero monje, danzarín, sombrío, creo que era. Y era, era indestructible, simplemente era indestructible. Eh, después había otras así también, súper extrañas. De hecho, cada vez que salió un manual salía en clase de prestigio eh, para usar, <risa> por ejemplo. Y había una, me acuerdo, de monjes en el Takonomikon, que era... Creo que tus manos se volvían tipo garras, y creo que pegaba 2 de 10, 2 de 20. Eh, pero no sé realmente hasta qué punto conviene Eso ya Habría que ver Si la campaña dura tanto como para Ir barrio. o eh, Si vos querés hacer otra también Hay unas combinaciones muy extrañas Había un monje Hechicero Maestro de la libidez El maestro de libidez la libidez la, era como Era especie de no muerto, pero estabas vivo. Estabas medio muerto, digamos. Y una de las características importantes que ganaba era que el 10 de esa clase eras inmune al crítico. De repente los críticos no te, no te hacían efecto porque estabas muerto algo por el estilo. O tenías un... mano de se seguridad esquelética y tocabas y podías matar a alguien. El monje se beneficiaba de alguna manera. Entonces, hay que ver, digamos, hasta qué hasta que punto. Yo, yo era muy malo viendo todo eso. Carlos. ¿Has leído algo del nuevo libro de S. Windale? ¿Algo interesante para compartir como una misión o un monstruo? Leí, leí, leí un poco. Me algunas cosas. Eh, me gusta que esté ambientado en el frío. Eh, siento que... Ah, toda la, la, la, la fama que le hicieron de que fue... En base a misiones de misterio y demás Está bueno Y que se hayan basado en la película de la cosa Mejor El monstruo que para mí sobresalió Muchísimo Por demasiado arriba que todos los demás Son los tres cobbles en el abrigo Eso fue increíble Eso yo, yo lo vi y dije qué fantástico Porque me hizo recordar una historia muy muy vieja En la que eh, no sé si la conté, pero la idea era que Un jugador Se había hecho el personaje Y cuando le pegaban Le preguntaba al DM En qué parte del cuerpo recibía el golpe Y Nadie entendía por qué Pero él la notaba En un momento En las situaciones eh, Describe él Cómo se abre la armadura o lo que sea El traje donde estaba Y en realidad eran Dos o tres gnomos, uno arriba al otro Y lo que él iba notando era cuál de los gnomos era que recibía el daño Y no sé sea, que murió, cayeron y se reveló que su personaje Incluso para el DM se reveló que su personaje era eso Y lo que él había hecho era Cada vez que ganaba, eh, ganaba vida La dividía en tres y se la designaba a un gnomo diferente Entonces como que nunca había roto las reglas Pero hizo eso y, y al parecer la pasaron re bien, estuvo re bueno Entonces... Eh, los tres kobolds en el abrigo me pareció una gran idea. súper divertida de usar Alex24. En lo particular, a mí no me gustan las clases que son completamente de lanzar hechizos. Si me gustan más las clases, me lee. Debería jugar con todas las clases, aunque no me gusten, para poder comprender bien todas las reglas de D&D. Si no te gusta, no hace falta. Está bueno a saber las reglas. Podés aprender las reglas incluso si no estás jugando con... Es, las lees nomás. Pero sí jugándolas vas a aprender detalles interesantes sobre eh, cómo funciona la metamagia del hechicero, por ejemplo, o los pactos del brujo y el rol que tenés que llevar adelante siendo un brujo. Eso está buenísimo. Capaz te encontrás jugando con ellas y suena divertido y de repente te empiezan a gustar la, la forma de lanzar magia. Creo que, digamos, si, si te interesa ver qué onda, suena, suena una buena idea jugar todas las clases para pasarla bien. Carlos Tierres ¿Qué misión se te ocurre para que una party Para que haga una parte nivel 6 No, de 6 personajes De unos baños que le sirven al mismo tiempo Como bordero o casa de citas 6, yo creo que o Puede ser, digamos, como que se están quedando Sin algún tipo de suministro Y alguien tenga que conseguir eh, Cerveza Tiene que conseguir cerveza re barata y rápido Porque viene alguien importante Suena algo interesante para hacer, divertido. Tal vez tengan que salir a negociar con ladrones o con traficantes, cosas Carlos Gutiérrez. ¿De dónde viene la costumbre de usar pifias si no viene de esa regla del Player Handbook? <risa> no estoy seguro, pero... Eh, no me acuerdo la única vez que las leí. Cómo funcionaba en aquel momento. Pero... Había otros juegos de aquel momento, por ejemplo, Master Merp, que tenían sistemas de pifias y eran cosas malas. No estoy seguro en qué parte eh, del camino de la historia de ID se agregaron, hicieron parte de... Pero el concepto seguro es muy muy viejo, tal vez de la primera edición o antes. Eh... Porque el crítico siempre se siente bien para los jugadores. El crítico es algo súper divertido. Decís, si sí. Vamos, crítico. Sin por así si es una habilidad. Incluso cuando lo tiran por error. Tienen un instante de... E Pero las fichas le daban algo más al jugador. De si bien, digamos, suelen ser cosas malas para los jugadores. Le daban algo súper interesante al jugador. Le daban... Te en ese momento de, de que todo sale mal. Así que yo imagino que es muy vieja el concepto de la... Por más de que... De que en el manual no haya ninguna regla. Hay hay muchas tablas de pifias y críticos que es eso. Ojo con ellas también. <risa> pueden tener sus problemas. Vaquero. ¿Cómo se siente saber que tus videos dan alegría y ayudan a expandir el rol? La verdad que se siente muy bien. Me, me agrada mucho lo, lo en lo que se fue convirtiendo en la taberna que es tal vez el punto de, de, de partida para, para ayudar a la gente estos videos estos videos o streams de, una vez me alguien me dijo como eh, nunca había encontrado un lugar donde digamos que podía hacer las preguntas que tenía eso fue genial y la verdad nos encanta nosotros queremos que nuestra, nuestra misión de, no se sé si quiere, era compartir el cariño que le tenemos al hobby con cualquiera que esté interesado. Y... De a poco... Pues fueron apareciendo personas que nos dicen... Empecé a jugar por vos, ahora que veo entiendo más si pude jugar. Y cada vez que nos dicen eso yo me pongo recontento porque les respondo Uy, espero que te salga bien, contame después cómo salió, qué tal estuvo, haceme cualquier pregunta que tengas. Eh, lo mismo para cuando alguien, eh, esto ahora para mí es importante, ¿no? Cuando alguien me dice, vi los videos de vampiros, por ejemplo, y quiero jugar vampiros, está re bueno, gracias por hacerlo. Eso también. Empezar a mostrar otros juegos y que la gente los conozca y, y apoye y juegue. Eso es, eso es. ¿Verdad? Eh, cada día que tenemos la posibilidad de, de hacer algo para la taberna, está buenísimo. Y... Si bien, digamos, nos requiere tiempo y, y trabajo y esfuerzo nuestro, el, el producto final está buenísimo. Ayer jugamos una sesión genial, la pasamos súper divertido. Al final del día nos quedamos charlando un ratito después de la sesión y estábamos todos súper contentos y satisfechos. Y eso es lo que queríamos compartir también. Eh, Se siente muy bien ayudar a, a esto. Espero también, digamos, que surjan, surjan más personas que lo hagan. Hoy, por ejemplo, se sumó a Concilio del Sur, que tiene un canal muy copado donde hace muchas entrevistas. Yo estuve en una, también sube en gameplay. se subió. No es Razu, es. Eh, ay, se me fue el nombre. De un bardo. Eh, bueno, Razu Roll. No es Razu Roll, después lo vamos a compartir. Está en nuestro Discord. Eh, Crónicas de un bardo. Gracias, gracias. Eh, grande, jeje. Que ellos también suben gameplay. Y esta escuelita de rol que hacen gameplay. Eh, y y todo. DD Latino. Y no, grandes grandes de rol que tienen a, a esa disputa entre Salazar. <risa> que también suben mucho gameplay. Y, y todo de esta, de esta pequeña parte del mundo, ¿no? Eh, y Hay muchos más que me estoy olvidando. Perdón si me estoy olvidando. Más. Eh, y se ve, se ve como crece toda la comunidad Y eso está buenísimo ah, lo Interactuar con todas las personas también Todas las personas que, que hacen esta parte del rol <risa> Gracias por la pregunta Era un fighter y mi compañero un mago Pero murió porque no pude defenderlo en combate melee ¿Qué debía hacer? Para protegerlo. Esa es la pregunta que tenés. No, no tengo una respuesta. Pero suena que es, un, es algo que tu personaje va a estar pensando todo el tiempo. Si lamenta no haber podido defender a su hermana de batalla. Es algo que va a tener en cuenta. Y tal vez le, le va a complicar un poco. Dejar a los demás expuestos para hacer algo él. Tal vez va a considerar movimientos osados. Eh, y tal vez ser un poco más defensivo. Suena un buen punto para rolear, a pesar, digamos, de que, bueno, su tu amigo. Ahí, ¿Cómo se llama el gatito de atrás? Se llama Tavi o Tabaxi. Estamos seguros que su clase es Rogue. Está robado, roto y... Yes. Carlos Gutiérrez. Lion, ¿te has sentado en una mesa a jugar o dirigir rol estando muy mal emocionalmente? ¿Te cambió esa sesión? ¿Qué opina tu familia cuando te ves jugar rol en tu vida? Wow, buena pregunta. Me he sentado a jugar rol mal, sí. Porque. Llegada al punto ese. Cuando estás mal. Eh, obviamente en el pasado no lo. Tal no, no, vez no expresaba yo mi estado de ánimo tan. tan bien como lo hago ahora. Eh, siempre a veces. A, a veces es darte cuenta, digamos, que estás mal y la salida es hablar con tus amigos. Pero cuando pasó eso, las veces que pasó. Todo el grupo, digamos, había puesto ese día y se había generado la... el lugar para jugar rol y yo no quería decirle a esos chicos, no, hoy no tengo ganas, porque ellos ya estaban súper emocionados. Vamos a jugar. Y... y hubo varias, hubo varias. Hubo, recuerdo un par en las que yo estaba mal, dirigí, mi grupo la pasó bien, pero al final de la sesión, ni bien terminó, yo me levanté y me fui y dije, chicos, no puedo juntar nada, me voy. Después charlamos al respecto, y que, pero hubo otras en las que jugar me ayudó a liberarme, me ayudó a expresar, me ayudó a, a, a contar mis cosas. Y, y ahora creo que es así. Ahora ahora creo que es la única forma: si estoy mal y estoy jugando rol con, con gente que quiero y respeto, y siento, hacia mí, siento que me va, es como si una cosa así. Eh, ¿Y qué opina mi familia cuando veo jugar rolo en tus videos? Yo creo que creo que les gusta Mi mi, mi vieja que tanto bien Y saluda por acá, la mamá de Bache también Una vez vino el papá de Luciano eh, Pero sí, les gustan De hecho, mi, mi, no, no solo les gustan digamos eh, A ver si se ve, el Chester Ese que está ahí Ese lo hizo me lo hizo mi hermana eh, Yo nunca se lo pedí Vino de sorpresa y me lo trajo hace un montón eh, Yo creo que les gusta Que tenga un proyecto así cuando, cuando puedo, cuando se da la oportunidad les cuento, digamos, qué es lo que estamos haciendo, cómo venimos y, y siempre me escuchan y preguntan, así. Yo estoy seguro, digamos, que saben lo que pasa, eh, y de hecho, algunas de, de mis hermanas, ha pasado, <ríe> encontrarse con gente en la calle, ir a charlar y, y de repente la otra persona trae el tema de la taberna de rol y ellas se quedan como, sí, es mi hermano, todos, oh, oh". <ríe> <Qué> lindo. <ríe> La cara ¿Para cuándo subimos streams de Stardew Valley? Donde discutimos por qué Hechicero MLC? Les... <risa> no sé de qué están hablando Me perdí todos los memes de hoy <risa> uh, A ver Carlos Gutiérrez ¿Lion Bachelou, ¿Cómo les cambió la vida a jugar rol? ¿Alguna vez han llorado en una mesa? <risa> eh, sí o a mí me cambió muchísimo. arranqué a los 11 años y no me detuve en ningún momento como que... Ya... Hace, hace un tiempo largo que dije, esto es a lo que me dedico, esta es mi vida ahora. De hecho, si no si no hubiera tenido un canal de rol, hubiera seguido jugando, ¿no? Y, y hubiera sido parte de mi vida cotidiana. Si. Pero... Um, a las chicas no sé, ellos harán responder. <risa> Eh, si lloró una mesa, sí. O del lado del DM también te toca, digamos, a veces llorar por un... Pasarla mal. O incluso decirle a otra persona se murió. Cuando cuando los sentimientos afloran así... Eh, las risas son fáciles de, de sacar, pero a veces las lágrimas cuestan un poquito más. Cuando salen, está está, está genial igual. Vos sabés, digamos, que, que el nivel de interés hacia el, hacia el juego era absoluto. Todos estaban súper metidos ahí y, y como yo sé, digamos que, que la aventura para mí es tan importante como para ellos Lo entiendo cuando alguien porque Y se pone mal Digamos Vaquero, ¿Tienes pensadas colaboraciones con algún otro de Y bueno, ahí el jeje estiró de Estar en El Bardo Perdón, Crónica del Bardo lo dije me lo voy a aprender hoy leí el nombre <risa> perdón eh, después dice eh, tuve eh, me hicieron algunas entrevistas eh, Dian de Latino Argent Roll Concilio del Sur Escuelita de Roll después en nuestro podcast invitamos a Dian de Latino a Escuelita de Roll a Razu de hecho estuvo eh, a Cabra y, pero me gustaría digamos hacer colaboraciones a ver, acá estamos Joaquín. Sí, nos quedó Y bueno, ya le vamos a hablar a los chicos Joaquín Mora Buenas noches Me surgió una duda dudosa Si saco un 20 en una prueba de característica No es un éxito asegurado, ¿no? Porque en las tiradas de ataque sí Me confundo un poco. Hay una regla específica que separa el 20 Para algunas cosas sí Para otras no Si el DM la aplica El DM dice Bueno, esto es así eh, está usando esa regla, está usando esa separación de reglas. Personalmente, yo no la uso. Para mí, si sacas 20, dale, porque te pasó. Pero si sacas un 1 es lo peor que te pasó también. Eh, están, las, están específicamente las reglas. Eh, en las tiradas de características de habilidad, creo que está explicado. Con el de Pero lo importante es preguntarle a tu DM. Antes que bueno, me preguntarle a tu DM. cuándo se aplica esa regla, porque tal vez. Está usando una versión modificada también. Entonces, asegúrate. Es algo muy sencillo. No debería haber problemas en que vos sepas esto. Vaquero. ¿Tres clases favoritas de clérigo? El de la tormenta. Por los rayos. El de la guerra. Sí. Está re bueno. Y de la forja. Porque me gusta la idea de crear objetos rápidos. Vaquero, ¿cuándo se normalizó en tu grupo de cercanos que no juegan rol que era normal que no pudieras hacer algo por jugar rol? Instantáneamente. No. No. En ese sentido soy una persona bastante, bastante fija, digamos. Yo te digo, tengo que jugar rol, no puedo porque tengo que jugar rol, nunca tuve que explicar nada más que eso. No puedo, a veces incluso era, no hace falta dar la razón. Yo soy bastante directo en el sentido de, hoy no puedo, mañana sí. Ni siquiera le decía qué iba a hacer. Si me preguntaban, lo decía Pero suelen suelen preguntar, bueno, pero ¿qué vas a hacer? Voy a jugar rol. Y ahí se entendían qué pasaba. De hecho, algunos se preguntaron y me preguntaron y quería jugar. Pero lo saben. De hecho, digamos, es algo que me pasa en mi trabajo. Con compañeros de tu equipo, ¿qué, qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Jugué rol? ¿Qué hiciste ayer? ¿Jugué rol? Ah, mira. Yo, yo lo comparto, digamos. Yo juego rol. Esto para mí es lo que. lo mejor que hay. Carlos Gutiérrez. ¿Has perdido amistades por muertes o malentendidos de una mesa de rol? <risa> no, no, no. Eh, no, no no es que perdimos amistades, pero sí se han separado de grupos. Pero porque... Una, las personas tenían intereses diferentes. Era un juego de rol, o jugar rol, o qué juego querían jugar. Y lo que pasaba no era que dejábamos ser amigos, sino que ellos se, se formaban su grupo de rol. Y bueno, ellos tenían su grupo de rol y cada tanto nos encontrábamos y charlábamos y estaba todo bien. Pero no, nunca, nunca tuve un problema realmente por rol. Eh, sí, me ha pasado... Ahora que estoy pensando, sí. Que, que yo haya generado problemas, no, pero sí que otras personas hayan generado problemas en mi mesa. Y yo le digo, bueno, hasta acá llegamos, no, no te invito más. ¿No? Eso sí eso ha sí, sucedido. Sí, sí. Eh, todo me cambió mucho. ¿no? Cuando, cuando alguien tiene una actitud defensiva, sí sí y le diste las oportunidades, yo lo si a hacer, ya es, ya es un problema que no querés solucionar. Termino. Pero. Pero no por. No por matarles a un personaje. <ríe> Gracias, conseguí. A ver, Carlos, de nuevo. Creo que ya respondiste a la pregunta, pero. ¿Te han parado reconocido por la calle como YouTube streamer? Sí. No muchas veces. Pero cada vez es divertido. Una vez estábamos en el parque, en aquel momento que se podía. Pachi y la prima que había venido a estábamos en el mate. Y un chico que estaba vendiendo. Eh... Nos ofreció. Eh... Creo que no le compramos. Y después, le mirando ese boss, León de No, y charlamos un ratito. Eh... En los eventos, había evento también. En Rosario hay uno que se llama la Crack Pam Boom, que es un evento enorme de historietas, es gigante. Si tienen la posibilidad de alguna vez venir a Rosario, háganlo en esa fecha y traigan su disfraz porque está buenísimo. Y tal vez nos encontremos si eso vuelve. <risa> Pero sí, me, me pasó un par de veces. Y, y como dije antes, les pasó a mis hermanas que se encontraron con gente charlando del canal. Darkan, ¿qué consejo le darías a un DM que va a dirigir su partida en unos no me equivoco, el consejo que suelo dar es eh, conocer tu material, lee bien lo que vas a hacer, relajate, eh, vas a tener que, que improvisar, está todo bien, vas a hacer lo mejor que puedas, vas a equivocar, no te equivocas en la primera sesión, va a ser la segunda, eso va a suceder, ¿no? pero no hay que temerle para nada, trata de ir a la mesa para divertirte vos y a tu grupo y entre todos pasarlo. ¿Sale bien la sesión? Genial. Si sale mal, no pasa nada. Puedes aprobar la semana que viene o la próxima sesión. No tengan miedo a que la pase... A que algo suceda mal. No, eso. No hay, eh. Lo único que les va a dar un error es más experiencia. Si trabajan en él. Nada más. Pásenla bien. Hacer reír a tus amigos. Sigamos. Sí. Alex24, ¿cómo debería ser una post-battle? Bien. <risa> tiene que haber sido algo que, a lo que los jugadores sabían que iba a suceder. Sabían, digamos, que estaba llegando ese momento en el que se iban a enfrentar contra todos esos tipos, o contra esa criatura. Entonces tiene que haber un lo que se llama un increscendo. Como, eh, las expectativas de ellos dicen, bueno, ya nos preparamos, ya conseguimos todo lo que teníamos que hacer. Ahora nos queda enfrentarnos a esto. Así que tienen que llegar a la pelea sabiendo que se van a. que, que esto puede ser terrible. Y. El, el mejor consejo en cuanto a tácticas es que. que no sea una sola cosa. Eh, está lo que se llama la economía de acciones. Que es cuántas acciones tiene cada grupo que está involucrado en este combate. Si vos tenés un solo enemigo. y cinco jugadores. Por cada acción de este enemigo, los jugadores tienen 5. Entonces lo van, a, lo van a rodear y lo van a, le van a empezar a pegar rodeando. Y eso es bastante, bastante aburrido. Ahora, vos generás combate un poco más interesante, que te dirás, tenés 4 enemigos y 5 jugadores. Ahí, está. Ahí la economía de acción está más balanceada y va a ser un poco más interesante las tácticas que se tienen que dar. Además si es una, una batalla de enemigo que no sea solo combate, como que haya, que haya cosas para hacer en el... Que, tablero, tal vez nada, un cosa que si lo activas tira un rayo o te cura o haya alguien que esté atado y tiene que ser rescatado. Muchas cosas. Que haya algo para hacer además de la pelea. Tiene que ser algo más importante que solo... claro romántico. Si hiciera un cameo de ti en una partida, ¿sería tabernero un mago ¿Qué sería? que sería? Un tabernero está bien. <risa> Gracias. Gracias por tu cariño, chico. Vaquero. ¿Te consideras una persona sentimental? ¿Has llorado al ver una película? ¿Soy el único que el show de Truman lo mató de pena? Lloro por un montón de películas. <risa> Machi, de hecho, se ríe de eso. Eh, no solo películas. Puedo estar viendo un video de YouTube donde pasó algo, algo medio dramático. Digo, uy, no. Eh, sí, sí. Creo que soy bastante sentimental en ese sentido. A, a, hay días y días, ¿no? Hay días en los que... Estoy bastante cerrado a todas las situaciones y, y, y veo, veo que está pasando... ¡Eh! ¡Grande! ah Veo que algo está pasando y, y no lo absorbo, simplemente lo, lo ignoro. Digo, ah, mirá sucedió. Vamos a seguir. Pero... Pero sí, en, en, en general. Ah, está. Vaquero, si te encuentras por la calle te molesta que te saluden, está re bueno que me saluden, yo no lo puedo creer, <ríe> yo no lo puedo creer, está genial, no me molesta para nada, paro y me pongo a charlar, le agradezco de hecho. Les cuento a todos, de hecho, cuando sucede, se termina esa interacción con esa persona, saco el celular y le digo a mi familia, le digo a mi, a mi grupo de amigos, todo en la taberna, no sabes lo que acaba de pasar. <ríe> uh. <risa> ah, está, está despierta y le estoy viendo. Mucho... Bueno. Son las once No encontré más preguntas. Espero no haber ignorado a nadie. Eh, vamos a cerrar el stream acá. Pero, última pregunta. ¿Qué idea me recomendás para que siga mi un paladín que quiere hacer su facción para defender a las razas pequeñitas? I'm... No sé. <risa> eh, es buscar al, si, si es importante lo del tamaño, tal vez buscar al dios de los medianos o al dios. Vamos, ellos te. Pues tal algo con el tamaño y te pueden ayudar. <risa> eh, puede ser una buena idea. Si no, al, alguno de los dioses buenos. Los dioses buenos son buenos para todos. Ahora sí. Arma. Nos vamos a despedir el stream. La verdad, muchísimas gracias por venir. Por pasar. Un montón de preguntas, copadas. Muchísimas gracias. Estuvieron buenísimas. Y la charla que se armó ahí, no la pude seguir, pero genial. Y sobre todo a, a bueno, los otros canales que nos hicieron los raids. A Crónicas del Bardo, me la acordé. Concilio del Sur que estuvo por ahí. Eh, Master Pifias, O Pifias Comunal. Ahí está. Yo lo que decía por su nombre. Eh, estuvo, está buenísimo. Así que. Gracias por venir y nos vemos en el próximo stream voy a ver si hay alguien para hacer el raid vamos aquí a quedar puntos vamos a hacer raid los voy a dejar un instante con el otro que Bachi y Max dice la música mientras preparo el raid muchísimas gracias nos vemos en el próximo stream